Seguimos con los avances de obra de Neo 18. Esta semana se vienen ejecutando las partidas de tarrajeo del cielo raso y muros interiores en el piso 11, teniendo un avance del 65%. Además, se viene ejecutando el tarrajeo de la fachada de galaxia. En las partidas de albañilería se está avanzando en el piso 13, ya se tiene un avance del 78%. En las partidas de pintura, se vienen avanzando en el piso 8, con el colocado de empastado a nivel de muros interiores y cielo raso. Y este jueves se empezó con el enchape en pisos y baños del segundo piso. Muy pronto finalizaremos Neo 18, el edificio sismo resistente de Huancayo.